A mirar a la luna Me dijo que no tenía tiempo que perder Porque no cabía ya la duda Que si quiero vivir tengo que correr Volví a mirar a la luna Me dijo que no tenía tiempo que perder Porque no cabía ya la duda Que si quiero vivir tengo que correr Toco el cielo, quiero estar arriba Está en mi dedo tengo la salida, si ya no lo veo Algo significa, somos todos reos No me intimida Quiero que todas ganemos Porque aunque huya sé que no lo merecemos Ya no piso el freno, escribe si estamos lejos Lo que hablamos ya no lo recuerdo Y ahora mírame caer Sé que no soy el mismo Digo que tú estás bien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 pero ese daño no está olvidado Giro con el universo No sé cuál es mi sitio pero no quiero saberlo Todo es tan intenso Necesito volar alto para poder verlo Y si ya no hay vuelta atrás Todo lo que conocía ya no va a más Todo lo que iba a luchar Un vacío en el que no puede gritar Y ahora mírame caer que no soy el mismo, digo que tú estás bien, pero tú es distinto Y ahora mírame caer, sé que no soy el mismo, digo que tú estás bien, pero tú es distinto